Desde Murcia, 273 días seguidos de protestas, 273 días en el que los murcianos de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida, una ciudad sin muros. Básicamente piden el soterramiento, el soterramiento de las vías de tren a su paso por Murcia. No quieren un muro, un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos. Ese muro es consecuencia de la llegada del ave en superficie que propone el gobierno. No quieren una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. No quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad. El corredor mediterráneo es un tren, un tren de mercancías, entre otras mercancías peligrosas. Eso es lo que piden los murcianos de los barrios del sur. Eso es lo que llevan 273 noches reivindicando. 273 noches seguidas. Anteriormente una acampada, una acampada de 7 días. Anteriormente 29 años de lucha. Los murcianos, sí, los murcianos, 29 años de lucha. Allí estamos esperando a que pase el tren, un acto que se repite 90 veces al día. Estamos también esperando para conectar con la tercera edición de Radio Villas. Esta noche estamos acompañados del escritor Javier L. García, el autor de la novela La guerra de las villas. Aquí estamos ultimando las cosas para comenzar a retransmitir. Sí. Y aquí nuestro compañero Javier está vendiendo ejemplares y firmándolos. Unos ejemplares con los cuales parte de las ganancias se dedicarán a las multas, porque sí, hay multas. No, no soy Cecilio, soy, soy Dani, estamos Cecilio y... Está con la edición del programa del programa de Radio Villas. Y bueno, dejamos con, con Marco y con Antonio. A cambiar el micro, ¿eh? Tal nadie bichos? ¿Caná los que así tal que así? No somos Dani Bueno, Dani está aquí, pero... al tercer programa de Radio Vías desde Murcia en este ducentésimo septuagésimo tercer día consecutivo de protestas dilo otra vez ducentésimo septuagésimo tercer día consecutivo de protestas ahora vosotros 273 días porque están partiendo la ciudad en dos y la gente no quiere muros la gente no quiere muros buenas noches Juan B Buenas noches, Cecilio. ¿Qué tal? ¿Con quién estamos esta noche? Hoy estamos con un personaje de aquí de las vías, vecino, luchador, con, con Javier Luis García, que nos va a presentar sus libros y, y nos va a hablar un poco de su vida. Fuerte aplauso para Javier. Hola. Bueno, eh, Javier... ¿Cómo empezaste a escribir aquí sobre las vías? Pues la verdad que surgió, porque yo soy aquí vecino del barrio, soy, soy vecino aquí de Ronda Sur. Pues yo, yo creo que lo, el, el tema de, la, de, de por qué empecé a escribir la gran vía, yo creo que fue como, como un flechazo que tuve yo aquí con, con lo que estaba sucediendo y dije yo, una preocupación que que, que, que a ver, ¿Se me escucha mejor? A ver. Vale, pues... El surgió porque yo soy aquí de vecino del, del barrio, pero de Ronda Sur. Llevo desde, 2006, desde 2005 viviendo. Y bueno, pues entonces esto es una temática que estaba... Que vamos, que durante todos estos años yo, yo lo he ido siguiendo, pero de una forma un poco más alejada, ¿no? El, el, hasta que sucedió esto. Y una vez que sucedió esto, pues ya y cuando surgió surgió la reacción del pueblo, de los vecinos de, de aquí, de los barrios del sur, pues yo pensé, digo, esto se tiene que plasmar, porque esto es único. Esto yo yo creo que, mi novela está muy bien, pero si, si, me, si le he hecho fantasía para, para reflejar esto, no se me hubiera ocurrido lo que surgió. O sea, el, lo que quiero decir es que esto es una cosa que, digo, esto hay que reflejarlo, porque la rabia también de que los medios de comunicación, mmm, como siempre, decían lo de siempre, que hay, que hay ignorar lo que sucede la problemática que sucede a, a los vecinos y entonces pues yo dije pues esto si no lo escribo yo no no lo va a escribir nadie y, la, y, y bueno pues yo decidí hacer un trabajo periodístico que yo nunca había imaginado hacer un trabajo periodístico porque a mí me gusta la novela de, de ficción, o sea yo he escrito novela de ficción de, de romántica, de thriller, de intriga, de misterio pero pero nunca pensé de que iba a escribir una una crónica periodística, o sea, exactamente, que estaba surgiendo en el presente y aparte era un, un hecho que, que te inspiraba, por eso también la guerra vía que yo fui escribiendo, siempre metía un toque un poco épico, un, un, un toque emotivo porque describía hechos de forma fría y bueno, ¿cómo va a pasar esto, se ha caído no sé qué, pues yo, yo le yo sobre todo a la relación de las personas, pues yo quería reflejar la, la emoción subjetiva de, pues, de estar viviendo unos sucesos um, trágicos y eso, pero pues, a mí me va a ver dentro de, la, de, de lo trágico, bonito por, por, la, por, la unión de, de, por la unión de los vecinos de barrios que parecía que pasaban de todo y de repente pues surgió ese movimiento. Javier, ¿cuál es la emoción que predomina cuando estabas escribiendo esos relatos? Pues. El, ¿Los relatos, pues, de la guerra? De las vías, de las vías. De la vía la, la emoción. Mientras lo escribías, ¿qué emociones son las que te motivaban también a la hora de escribirlo y acababan siendo reflejados en palabras? Pues... El, la, el, yo, el, la guerra de la emoción que yo sentía al escribirla, pues... Yo me sentía como atrapado en una burbuja y me sentía atrapado y, y quería expresarlo todo. Lo que pasa es que me llevó bastante, un trabajo bastante exigente, porque tenía porque no era solamente escribir, que para mí escribir era el, realmente era lo más fácil, sino que tenía, yo quería documentarme con fotografías, con vídeos, con enlaces, con los comentarios de la, de la página de plataforma, yo, yo, yo hacía pantallazos y, y, y lo pegaba en, en la, en la en el documento y, y luego pues yo hacía mi, mi opinión personal, con los comentarios de, otro, de un político, con la fotografía. La emoción yo me sentía que te, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo porque no, no voy a decir que me sentía feliz porque lógicamente esto es, es una, bueno, una, tragedia, es un hecho triste, ¿no? Pero me sentía feliz en, en el sentido de poder reflejar el sentimiento de la gente poder, y sobre todo de, de poder aportar yo lo que mejor podía hacer. Porque aquí mucha gente que, que está siempre al pie del cañón, que le gusta que está aquí, que está luchando gente mayor que se disgustaba gente que, que lloraba y a mí, eso, digo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? digo, pues yo reflejarlo y eso es lo que intenté hacer Javier, ¿y cuántos libros has escrito de la guerra de las vías? ¿uno, el, dos, tres? El, realmente, es uno, es uno lo que pasa que a la hora de subirlo a Amazon porque lo subí en formato digital eh, pesaba tanto, era tantas foto, tanta fotografías tantos que tuve que dividir en dos partes, pero mi intención, si se puede, eh, eh, sería publicarlo en un libro. Lógicamente, si sale así gordo, a lo mejor se, se tiene que publicar en dos, en dos volúmenes, porque, claro, me gustaría que la fotografía, toda la fotografía aunque eh, puede ser que alguna fotografía sea, que algunas fotografías se puedan quitar, pero la fotografía es parte importante de, de lo que hizo. ¿Y, y ese libro de la guerra de las vías, ¿desde qué día hasta, hasta qué día está escrito? Lo que has hecho hasta ahora. Sí. Hice hasta Navidad, es unos 100 días. ¿no? O sea, que pero padre, es porque yo ya, yo ya podía más. Yo ya <risa> yo ya, digo, ya no podía más, porque es que... Aparte ya, ya la, la última secuencia, bueno, ya era... Sobre todo, todo por esto, para mí, la fiesta ¿eh? aquí en la, la plaza, que, que eso lo, lo reflejero, pasa que ya 100 días, dice yo ya no... Es no, que si no me tengo que dejar mi trabajo. piensa retomar <risa> el tema y escribir desde diciembre hasta ahora? ¿o pues, ¿Te lo has qui planteado? Quizás, pero ya sería un resumen o algo, sería un resumen. Pero, claro, es que esto me exigía estar pendiente todos todo los días de distintas páginas eh, de los periódicos de las páginas de Facebook cuando me, de los de, de la, sobre todo de los compañeros que mandan cosas por WhatsApp eh, el, o sea yo intentaba hacer un resumen de todo y luego pues, documentar para que y, y lo que pasa que al final cada vez cada vez eh, me, me quedaba cada vez más detalle y ya se, se volvía cada vez más largo más y, y, y digo, es, y ya llegó un momento porque aparte Vamos, que ya no podía seguir más, porque ya 100 días, pero sí es verdad que esto necesitará en, hacer un resumen ya menos detallado, pero sí que habrá que hacer resúmenes de, de, de lo que ha pasado, por lo menos mínimo, bueno, de, de, de la, por ejemplo, las cosas como la pasarela, por el, el tema de la pasarela no sale, porque ya eso fue posterior. Y, bueno, pues, y, pues y, eh, entonces ahora lo tienes en venta en formato digital, ¿no? Sí, Explicar a la gente dónde puede adquirir. Sí, eh, está en formato digital en Amazon. Quien tenga Amazon, tenga un libro Kindle, un libro electrónico o incluso lo puede leer en ordenador. Yo pasa que yo en el ordenador no leo porque ya como me, me paso el día trabajando en el ordenador y también escribo en el ordenador, pues ya <ríe> mis ojos no dan para más, pero se puede leer en el ordenador o si tiene un libro electrónico, todo descarga y se puede. Y lo que pasa que además en formato Kindle... En formato Amazon digital lo que tiene de bueno es que puedes ver vídeos. Porque pinchas enlaces enlace, están los vídeos también. Todos los vídeos que, que aparecían que se colocaban en Facebook, en YouTube, pues... O sea, trozos, vídeos enteros, ¿no? Como de Cecilio, así, sesiones enteras, ¿no? Pero que, que trozos, fragmentos, pues se subía Y eso se puede ver en formato digital. En el libro electrónico, obviamente, se, se podrá ver fotografías y se podrá leer, pero no se, no se podrá ver vídeos en, en formato digital. Javier, a mí hay mucha gente que me dice que escriba un libro, pero no tengo paciencia para ponerme y continuar. Es que a ti te gusta otra cosa. No, no. Me gusta escribir. Lo que pasa es que me gusta facilitar. Escribo poesía, porque es breve, ¿sabes? Pero sí. lo que es un relato largo, no. Entonces, ¿tú cómo lo haces para escribir una novela? O sea, ¿Cuál es tu, tu rutina? Así en, en pocas palabras, para que las personas que no están acostumbradas a, a escribir una sí. novela, pues digan. No, mi rutina, mucha gente me pregunta, y compañeros de trabajo me preguntan, y dicen, ¿pero tú dónde sacas tiempo para escribir? Porque aparte tengo su padre de familia, tengo tres niños, y, y tiempo. Yo, yo, sobre todo, pues busco una hora, una hora, una hora y media al día, si puedo. Aunque también en los últimos tiempos, después de la guerra de las vías, como terminé tan saturado, me dediqué a poesía, escribí poesía. Y yo un poema un poema en 20 minutos, pues si está inspirado en 20 minutos, lo saca, lo repasa, por lo menos en mi caso, y de ahí surgieron también, que lo fui colgando en Facebook, todos los poemas que van a salir en poemario, un poemario de Amor y Lucha que sigue a las vías, porque yo ya llegué a un momento que mi que mi labor periodística estaba ya agotado, porque realmente a mí el periodismo fue, para mí fue un trabajo, realmente fue trabajo uh -huh. sí, porque lo mío, las novelas, lo, los poemas, es, es más de imaginar, de, de crear y esto era reflejar reflejar hecho, eso sí, con un toque por ejemplo, si decía el Juan Vicente pues el aguerrido líder vikingo o sea, le ponía un toque un poco literario, pero es porque mi tendencia es hacia la literatura eso, Javier la, la gente la gente del barrio, cuando cuando lee las guerras de las vías, se puede encontrar reflejada, dice, mira, esta soy yo o este soy yo. Sí, claro, hay, hay fotografía, hay... Pero por pues, el personaje en sí, que en un momento dado, describas, de aunque no le llegues el nombre. ¿En la guerra de las vías o en, o en, el, po en el poema? En la guerra de las vías. En la, ¿En la guerra de las vías aparece incluso nombre, sí, aparece no. el nombre de... Aparece el nombre... Lógicamente, si hay doscientas, mil personas no iba a citar a todo, pero bueno, a lo mejor decía, oye, Paco el carnicero, miró de forma desafiante a... No, eso no lo pongo. Es que lo de las pipas fue después. sí sí eso sí fue después de los 100 días. Bueno. Eh, ¿Tú crees, Javier, que los periodistas, escritores, artistas murcianos están lo suficientemente comprometidos con esta lucha? ¿Nos apoyan? Pues, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Yo mal. <risa> pues yo lo veo igual ¿También? que tú. No, no, no, no, no, no sé. bueno, sí, claro, hay, hay, hay personas, bueno, hay, por ejemplo, nuestro amigo Miguel Ángel, hay periodistas Rosa Roda, hay, hay gente que, pues, que de vez en cuando, pues sí, escribe algo, pero... Pero, ¿y el resto por qué crees que no lo hacen? Pues yo creo que, no sé, pasa como a la mayoría, como a la mayoría, como mucha parte de la población murciana que parece que no, que no quiere verlo no o se designa ve el periódico, ve que todo está bien y dice el periódico, todo está bien como hace 30 años pobre. entonces no sé, no sé el motivo, supongo que también que el tema de la, de la literatura y de los artistas pues también aquí en la región puede es ser que funcione el tema de de intentar no meterse en, en, en asuntos sociales, o sea, no sé, mejor simplemente pues quieren pero, pero es verdad que los artistas siempre han tenido, siempre ha habido artistas que se han comprometido, ¿no? Siempre, a, me refiero a lo, largo de, a lo largo de la historia y eh, por lo menos en España. Y no sé por qué, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Quizás. <risa> Igual no hay in interés, ¿no? Igual no les conviene que, que, se, que se sepa que la gente se une, que la gente lucha y que la gente no está acomodada en sus casas, ¿no? Sí. Pues Javier, si quieres decir algo más, quieres presentar algún libro, o, o para cuándo va a salir en, en papel La bueno, guerra de las vías. Bueno, pues, Yo creo que a la gente le puede interesar comprarlo. Bueno, pues en una semana en una semana va a salir el poemario de Amor y Lucha, que fue lo que escribí casi a misma vez cuando ya, cuando ya me quedaba sin fuerza en La guerra de las vías. Entonces me dediqué sobre todo a escribir poemas, pero relacionado también con la vía, por ejemplo hay poemas a los via... para vosotros, los viaquingos cuando estaba ahí con la guitarra eléctrica dándolo todo, hay poemas de la de... de la abuela de la vía, de Ana Jiménez, hay poemas, hay incluso una un poema un poema de la pasarela pero un poema <risa> un monstruo verde, no un metálico verde, hay hay poemas sobre momentos... momentos épicos que, que pasaron ...que pasaron en, en la pía como, no sé, cuando se incendiaron los... No sé, bueno, cuando la vía ardieron, <risa> bueno, la vías no, los contenedores. Y bueno, y entonces, bueno, pues entonces el poemario ese, el, hace un mes contacté con un editor de Murcia, que es editor franserano de Murcia Libro, y que tiene un, una editorial gemela para la poesía que se llama La Rosa de Papel. Y entonces, bueno, pues él, vamos, que firmé un contrato, un contrato de edición, y entonces el, este, el, el editor, pues va a publicar el libro de, de, de Poema de Amor y Lucha, que ya está en imprenta. Hoy ya me ha comunicado que está en imprenta, porque la intención es que esté en la feria del libro de José, que va a del, del 23 al 24. Pero bueno, independientemente de que de que vaya a estar o no en la feria de José, aquí va a estar cuando tú me digas. Yo, de todas formas, ya sabes que de vez en cuando vengo, aunque últimamente tampoco a asuntos familiares, pero vamos, que... Muy bien, Javier. Pues muchas gracias por haber venido. Sí. Y aquí ha traído una colección de libros que sí. podéis adquirir y los firma... Sí. Nada, gracias por bueno, venir y... Muchas gracias a vosotros. importa. a seguir a ver sabor a vía ¿dónde está Fini? que pase Fini este aplauso para Fini Bien, Bienvenida Bien hallados Hola guapos, hola guapas Hoy en Sabor había ¿a quién, ¿A quién has fichado? Vamos a ver A ver si lo adivináis chicos Es una persona increíble Increíble dentro De nuestro movimiento Es una figura vital para todos nosotros Ahí va Os doy una pista, ahora que no parezca Es alto Su chaleca de Beniel Costecero. Su coleta y sus cuernos de abiaquingos es uno de nuestros mejores representantes. Y a la voz de Beniel Costecero llamamos a Paco el carnicero. que no es famoso Paco, ¿cómo te sientes? cuando jo toda esta gente tan buena y tan maravillosa pues jorea tu nombre me siento muy jodido <ríe> Y eso, muy jodido porque crees que vas a transmitir una expectativa y no quisieras defraudar a la expectativa que crees ¿y por qué nos vas a defraudar? no te lo dejamos cómete ¿Por? el micro cómete el micro Parece una lagartija. Vamos a ver, Paco, te queremos conocer un poquito mejor. Preséntate tú mismo. Eh, yo soy... No me interesa saber que te llamamos Paco el carnicero porque eres carnicero. Queremos saber tu edad, tu estado, vamos, todo eso, tus aspiraciones, todas esas cosas. Preséntate tú. Vamos a, empezar, vamos a empezar por la edad. Venga, claro. Eh, nací el 21 de octubre de 1953. Sí, Tengo 63. 60, 64 años. 63. Eh, ¿Los has cumplido ya? Eh, eh, conocí a mi mujer en, mm. en el Casino de Murcia. Mm -hmm. ¿Cómo está, se llama tu mujer? Julia. ¿Está por Ella aquí tenía, hoy? no está. Ella tenía 13 años y yo 17. Muchachos, una que asalta cunas ¡Qué disparate! Y en aquella fecha Melena, también. Y uh -huh. ella estaba sentada en un banco, una mesa. Y yo cuando la vi, pues le dije... Esta es mía. Esta es mía. <risa> y seguimos así en esas mismas condiciones. ¿Cuántos años? Pues ella tiene yo tenía en la fecha 17 hasta Madre 64 mía. Pues obviamente estamos hablando de una tira de, de años ya. ¡Qué bonito, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien, vamos a ver. Ahora ya entrando en materia. ¿Tú por dónde vives? ¿No has dicho dónde vives? ¿Dónde vivo? ¿Eh? Pues ahora vivo en la calle. Con vosotros. <risa> ¿No te dejes entrar eh, a tu cuarto? Toda mi vida, sí. eh, estos 64 años, vivo en... Bueno, en la calle de Buenos Aires, que Ajá. es Torre de Romo, sí, sí, y a, sí, sí, sí. a unos 100 metros de aquí. O sea, somos vecinos de barrio, aunque seamos vecinos de barrio... ¿Cómo pues, llegas no, tú aquí? No, ¿A no, las vías? No, no os conocía. ¿Y cómo llegas a las vías? Pues a las vías llego hace 20 y tantos años, uh -huh. a través de la prensa de papel, en que la prensa es una embustera, una trilera, un engaño, pero siempre pone algo, y en aquella vía que venía... Que unos vecinos cortaban las vías o estaban en las vías. Y yo quise acercarme a él hace veintitantos años, o veinte años, a ver qué, qué pasaba y fui observándolo. Me subí a un árbol y como pájaro lo estuve observando de lejos, buscando su cariño. Hasta que creo que lo he conseguido. Y lo encuentras. Totalmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que han encontrado los cariños? Sí. ¿Sí? Y ahora otra cosita, ¿qué te hace? Porque una cosa es venir, aportar con su presencia, que no es poco, que no es poco. Y otra cosa es meterte de lleno. Porque es que ese Paco carnicero por trapería, por platería, por venir, es que estás como Dios en todas partes, Paco. ¿Qué te hace meterte de lleno? La altura. <risa> La altura es decir, no hay que hacer nada, vecinos, ciudadanos, no hay que hacer nada, es, simple, es simple estar en el sitio... Adecuado sí. en el momento adecuado. Adecuado en el momento adecuado donde crees que hay un movimiento, no estás en medio, en el centro, estás en la orilla y observa. La observación del movimiento, pues estará, entrar o no entrar por estar ahí. Y estando ahí, sí. se, se, te ve. sí, se te ve. Como se les ve a todos ellos. Como, tenemos Como se a, ve a, todos ellos. a nuestro compañero sí. Andrés. Andrés. Que es una maravilla. Un aplauso para Andrés. Y un aplauso para Andrés. Cecilio, grámate Andrés, Cecilio, por favor, primer plano para Andrés. Saluda a Andrés. Andrés es un monstruo Gracias. que lo tenemos ahí todos los días en las vías con nosotros. Y eso debe ser para todos nosotros un ejemplo. Un ejemplazo. Andrés es un ejemplo para todos nosotros. Pues esto es lo que nos hace estar en la calle todos los días. Esto no se puede conocer si no estamos aquí. Es verdad, cierto. Y de quién, esto siempre tiene una curiosidad grandísima, de quién o quiénes nace el grito de guerra de Beniel Costa Cero, lo dice el carnicero. Pues bueno, esto sale de nuestro alcalde de cámara. Ah sí. Pues eh, con Joaquín, que es el que incita o nos a prueba de llevar a los plenos, que es el que nos dice, hay que estar aquí o allí, pues y mueve a los plenos del ayuntamiento. Y el pleno del ayuntamiento el, nuestro atrevido ahora persona grata, nuestro alcalde de cámara. Eh, dijo que venía, digo, que la estación hace una estación provisional aquí, sí. un apiadero, que, uh -huh. vamos, como que tiene un saco en los dolores aquí, y, y todo eso a mí no me, no me casaba por ningún sitio. Incluso pues, teníamos una estación bien en condiciones de venir de una ave que llegaba allí, que estaba hecha. Pues me parecía bien, pero claro. Me acerqué a ella, la vi, porque no me pude conformar con lo que yo podía decir de los Dolores, que no sabía dónde estaban los Dolores, yo tampoco sabía dónde estaba Santiago el Mayor. Es decir, que la observación, el acercamiento, te va conociendo entonces me acerqué a Beniel a ver cómo era la estación y vi que era una maravilla, pero con un muro. Vaya, bueno, se acabó. Y entonces... El... Se despertó. Decidí que él era coste cero porque no le costaba nada, estaba esa ya, exacto, si es que era absurdo, exacto. aquí se suponía que tenía que hacer una estación nueva, comprar terrenos, hacer infraestructura de, de, de carreteras, si es que era una cosa inviable, es un absurdo que nos quería comer la cabeza en aquella fecha cámara y todos los acólitos que le han seguido y embusteros que le siguen esas funciones. Pero, pero quién lo dijo, quién dijo primero venía el coste cero, lo dice el carnicero. Pues yo no lo sé tal vez sea yo que <risa> no. pues decir que lo que tiene el ciudadano es que no vive su vida está en la calle y no busca otra cosa es luego nuestro escritor es lo que dice ahí la historia está, ahí está, los Pero que el ciudadano no tiene que buscar historia un aplauso para Javier, Luis. Es Javier es Javier el que el que plasma es que luego plasmará en sus libros sí, sí. verdad lo que ha pasado ahí yo lo que digo que, eso que, es que era para siempre venía ahí. el coste cero lo dice el carnicero para especificar quién lo dice por supuesto. ...porque no le dice ni un literato... ...ni un filósofo, ni un arquitecto... ...le dice una persona... ...y en este objeto pues, siempre me ha gustado decir... ...o transmitir que me cuento un poco más... ¿Con ...decir exactamente quién soy, soy carnicero... ...tengo una carnicería, pues soy carnicero... O sea, ...para que si me exigen, que me sigan como carnicero... ...no me exijan como arquitecto... ...sino simplemente como soy... ...como profesional de lo como tuyo... profesional de lo claro. encantado y muy orgulloso... ...de Por ser supuesto. carnicero... ...y nosotros de tenerte aquí, Paco el carnicero... Pues Paco, vamos a soñar un poco y pensar por qué no en que un día, no muy lejano, nos levantamos un día y vemos que están quitando las pasarelas y que el ave por fin viene soterrado. ¿Cuál crees tú que va a ser tu reacción? Pues nada, me soltaré un par de lágrimas <risa> y buscaré otro camino en otro sitio porque creemos que los cohetes, lo, las fiestas, no, no es para el pueblo, es para los... Para mí no es, es decir, es un logro y cuando ese logro esté hecho, pues buscaremos otro, otro punto donde estar nuevamente. y lo vamos a conseguir seguro, por y supuesto más pronto. que sí. Y más lo vamos que tarde. a conseguir, eso es seguro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora vamos a, a otro tema que yo sé que a Paco le hizo muchísima muchísima ilusión. Eres viaquingo de honor, verdad? Ah, eso fue. Eso puso para ti. Es demasiado, demasiado, demasiado, demasiado para mí. Es decir, que todos mis compañeros, después del rey, del grande, del, del de arriba, Joaquín Contreras, y nuestra compañera Ana, y nuestras mujeres, me coloquen a mí ese esos cuernos de honor. Es una satisfacción que no tiene precio y debe agradecer continuamente a todos toda mi vida eso lo llevo siempre con mucho honor a todos sitios es vuestros y os lo agradezco que me hayáis puesto los cuernos <risa> me lo ha comentado antes y hoy él cuando más emocionado lo he visto digo pero Paco cuando te pusieron los cuernos de honor, dice, mira, fue lo más lo más emocionante. Digo, pero si eso es un casco de plástico. Dice, pero claro, pero es lo que representa, todos sabemos. Dice, para mí fue un regalazo, para mí fue un honor tener los, los cuernos de Viadingo de honor. Sí, es que eres muy grande, Paco, no, es que eres muy no. grande. No, es que estos del acordeón son una maravilla. Es que Yo, son buenísimos. Eh, tienen ellos como, Yo, mira es como si tuviera hermanos ahí mismo y todo, fíjate. No, no, no, no. Para mí los viaquingos son especiales. ¡Un aplauso para los viaquingos! Sí, sí. Los, los viaquingos, los del acordeón, son muy generosos. No lo sabéis vosotros más todavía. Cuando estuvimos en la acampada, ellos estaban allí con su acordeón. Sí, señor. Con su acordeón. ...y con su acordeón nos siguen... ...con nosotros... ...los últimos del Titanic... ...¿te acuerdas?... ...titanic, los últimos Titanic... ...ahí estaba y... ...y ahí está... ...un, un encanto... Un ...hay encanto. que aplaudirlos... ...y es una maravilla... ...que nos amenicen, ...porque hoy día... Si la, ...si la cultura... ...una cosa tan sencilla... ...como es la cultura... ...que puede ser... ...muy sencilla cierto no, ...no hay de, de calle... ...lo que nos puede llevar... ...a todos sitios juntos... ...la música, la radio... Espectáculo. Eh, eh, es que tenemos de eh, todo. Eh, eh, Escritores, músicos, carniceros, señoras que valen un montón, porque hay que ver lo que valen las mujeres de las vías. Hay que ver lo que valen las mujeres de las vías. Y los hombres también, pero menos. Las mujeres más. No. Hay que reconocer que las mujeres son las que nos tiran para adelante y siempre, si miras en el grupo, delante va la cabra. O sea, las mujeres... <risa> Y el coro. Una amiguita por ahí, una compañera mía. Estamos haciendo un pedazo de coro que cuando nos oigáis, preparaos tapones, por favor. <risa> un pedazo de coro, aporta de todo. Bueno, Paco, dinos qué te ha aportado a ti, porque tú has aportado mucho. Has aportado tu presencia, tu simpatía, tus pipas, porque no se concibe a un Paco sin sus pipas. Por cierto, ¿dónde están las pipas? Nada, la, las pipas <risa> es, es una cosa tan sencilla, nos ha dado también bastante materia, las cáscaras de pipas arrojadas, sí, sí. efectivamente, no, se puede hacer no así, ha dado ¿no? nada caña. Pues no son las cáscaras de pipas, es nuevamente el estar aquí. Tenemos que estar aquí todos los días en las, en villas. las vías. Tenemos que estar aquí, nuestra dignidad... Es lo que ha hecho, lo que estamos haciendo. Es que hablen de pipas, es que hablen de un compañero que con un megáfono lo haya multado tres veces. Simplemente por decir, no queremos muro unos y a otros. El estar aquí, el estar con la cabeza alta, con dignidad, ni las pipas ni otras. Simplemente les molesta a los políticos. Y hay que recordarle a Diego Gonesa y a Mario que tienen que venir para acá. Diego, Gonesa sí, y Mario, esperando. tenemos aquí a los de Cambiemos, a los de Ahora, a Sérjaro, a Alburo, a Margarita. Os queremos Diego, os queremos Mario, os queremos aquí, os queremos aquí, os necesitamos Diego, Diego con esa, Mario, por favor, os queremos aquí. Los vamos a recibir bien, nosotros. claro, claro. Paco, dinos algo que se te haya quedado en el que tengas ganas de decir a, a nuestros compañeros. Nada son mariposas. Ay, el momento de las salidas. Son, son Gandhi. Me encanta. Eh, que compren el pequeño comercio de su tienda de barrio. Ah, muy importante. Muy importante. No me compren ni los centros comerciales, no, ni el mercadona, no, ni el no. Dumbo, que compren el pequeño comercio. <risa> no, no. Hay que comprar aquí. El dinero para nosotros, para nosotros, para aquí. Ah, perdona, que tengo aquí a mi compañera de UPD, a Leonor. Y votar a UPD. Bueno, ah, de, necesitamos mil firmas. Tendré que buscar las mil firmas porque no tenemos partido para presentarnos. Tendré que buscar las mil firmas y espero vuestra colaboración. Bueno, pues ya nos están diciendo que cortemos. Espero que os haya gustado. Yo lo he hecho con toda la buena intención. Y Paco, con Paco es tan fácil. Es tan fácil. Y seguimos el lunes que viene. Gracias, Venía buenas noches. el coste cero, lo dice el carnicero. Veniel coste cero, lo dice el carnicero.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 A Joaquín, Joaquín, por favor Sácanos de dudas Se llama esta sección Sácanos de dudas Fuerte aplauso para Joaquín Joaquín Contreras Buenas noches, Joaquín Buenas noches, familia Buenas noches, pueblo Es un es un honor estar delante de vosotros. Si hay algo que no puede faltar en las vías son, ya, las, ya se ha dicho anteriormente, personajes como Paco y otros personajes, pero que no puede faltar, no serían las vías si no estuvieran, son las mujeres. Esto es una lucha de mujeres y por eso se mantiene. Y, sin olvidar, el componente lúdico, festivo, cultural, ameno, extraordinario, que son los piaquingos, que es la guinda del pastel. Bueno, Joaquín, eh, yo creo que han acontecido unos hechos la semana pasada y, y bueno, mucha gente se pregunta... Eh, y por ejemplo, el muro que están haciendo ahora mismo, si es necesario, eh, ¿tú qué opinas? Las vías la, las vías que han colocado, si son necesarias, ¿de qué tenemos que estar expectantes para...? Bueno, la semana pasada ocurrió aquella maravilla de cambio de signo político, ...que no obedece, no obedece a ningún cariz o eh, de tipo ideológico, aunque todos tenemos nuestra ideología... ...pero eh, aquí hemos dicho que la plataforma es apartidista, no apolítica, porque estamos haciendo... ...la mejor de las políticas que se pueden hacer, que es defender la dignidad de los barrios y los derechos de la mayoría, los derechos generales de la sociedad y eso es hacer política eso ya se hacía en el ágora griega desde desde aquellos diálogos de Platón y de su escuela eh, filosófica pero lo que no somos es de ningún partido sin embargo eh, hay un, un estado de opinión que lo han dicho los las encuestas de opinión y resulta que el cambio político lo quería la sociedad y ahí existe un caldo de cultivo esperanzador de que el cambio que se quería porque son muchos años de mal gobierno yo no quiero decir más pero ahí me quedo era necesario que hubiera un cambio que ha sido democrático están confundiendo al, al personal y diciendo, bueno, si eso ocurrió un viernes, el sábado ya hubo un, un grupo de gente en La Glorieta diciendo que había sido un, un golpe de Estado y estaban nada menos que manifestándose. Qué disparate y qué manera de, de cambiar la, la, las cosas, porque cuando nosotros elegimos, elegimos diputado. En España no se elige presidente, se eligen diputados y son los diputados los que eligen el presidente. De manera que lo que ocurrió el viernes el viernes pasado no es ni mal, ni menos que hacer uso de la legalidad. Y entonces bueno, eh, me estoy enrollando tal vez demasiado, pero en lo que eh, lo que esperábamos es que el viernes pasado el viernes pasado cuando se formó el gobierno ese gobierno de más mujeres que hombres, eh, lo de las mujeres de las vías, pudiera ser que eh, la dimensión femenina también tenga, de hecho ya tiene mayor peso en, en personas que, que los hombres, y pero son mujeres y hombres competentes en cada una de las responsabilidades que tienen. Y eso eh, ha sido bien recibido y, y en estos momentos el paso que se dio el viernes está siendo acogido muy gratamente por toda la sociedad sin embargo aquí esperábamos que hubiera ocurrido algo que no ha ocurrido y es que tenemos que tragar una semana más con Bernabé Bernabé delegado del gobierno de un gobierno socialista esto como se come pero es lo que tenemos y mientras tanto Bernabé se está empeñándose en irse pero dando la nota y hasta el último momento va a estar eh, ya lo dijo por ahí por unas redes que iba a hacer todo el daño que pudiera eh, mm, al, al, a su sucesor eh, pero en fin en cualquier caso esperemos que el viernes que viene el delegado del gobierno nuevo venga aquí y sea cierto lo que ha prometido y es que el primer acto que haga será venir aquí y despedir la vigilancia policial, no despedirla, sino que tenga el mismo peso que tiene en cualquier barrio de, de Murcia. No tiene por qué tener más peso aquí que en, que en el Infante Juan Manuel, en el Polígono de la Paz, en San Andrés o en Vistabella. Este es un barrio igual que los demás y por lo tanto no tiene por qué estar asediado... ...como hemos estado estos nueve meses, 270 y tantos días... ...que estamos aguantando aquí al pie del cañón. Eh, lo que está sucediendo es que habiendo tanto tajo... ...me estoy derivando un poco de la pregunta... ...teniendo tanto tajo como tienen desde aquí hasta Los Dolores nuestro amigo Bernabé se empeñan en que trabajen aquí en el punto cero y efectivamente hay unas vías que se están colocando ahora mismo están poniendo unos, unos paneles de metacrilato ahí al lado del colegio esta mañana me he ido yo esta tarde antes de venir aquí, he pasado por ahí y miro para la Ronda Sur y veo que allí no hay metacrilato alguno teniendo todo el tajo que tienen hasta los dolores se vienen aquí y es que esto obedece un a plan, un plan que es tratar de provocarnos y a ver si se nos fuera la olla y cometiéramos algún acto que pudiera justificar este asedio policial que hemos tenido por orden del delegado del gobierno. Pero eso, somos lo suficientemente sensatos para saber que eso, en ese, no le vamos a dar en ese gusto. Y lo que están haciendo, la vía en superficie, pues es algo que es necesario, lo he explicado en alguna otra ocasión, para hacer el soterramiento por el método que aquí tenemos el que tenemos el proyecto que tenemos, se le dio a la empresa aldesa y es necesario para hacer el agujero que dicen que las vías se pongan unos metros más allá y es lo que tenía que, estar, tenía que haber ocurrido ya en vez de haberse gastado el dinero que se han gastado en hacer andenes ...en superficie, en la estación... ...haber puesto unos pies de catenarias... ...que están por ahí... ...algunos en verticales... ...pero que esperamos, esperemos que... ...la vía en superficie sea para los trenes actuales... ...y no para la alta velocidad... ...sobre todo con ese documento que hicimos público... El, ...hace tres días en la rueda de prensa... ...que es un documento... ...oculto... ...y que lo ha sacado una periodista de una emisora de Onda Cero, Rosa Roda, que necesariamente tiene que revolucionar o revolver la situación. Con ese documento en la mano, con ese documento, no puede haber ningún partido que apoye la llegada en superficie. Y como el PP no tiene mayoría absoluta, pues huelga que le apoye Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos ni ningún otro partido y con esas esperanzas es con la que podemos ver con buenos ojos que se haga que haya ahí una, una barrera un muro eh, de metacrilato de lo que sea porque cualquier tren en un tramo urbano tiene que estar separado de los viandantes lo que tenemos que estar es ojo avisador y que no coloquen ni el tercer carril ...que hace falta para el AVE... ...ni las catenarias... ...yo os prometo... ...Diego Gonessa tiene... la foto que estamos haciendo todos los días... ...y el último mensaje... ...le hemos dicho... ...que mientras no haya tercer hilo... ...y mientras no haya movimiento de catenarias... ...podremos... ...esperar a ese, a ese día que él sea delegado... ...pero si ocurriera algún indicio... ...de tercer carril o de electrificación, desde luego, no podríamos esperar. Y en esas expectativas es en, en la que estamos. Por lo tanto, esa vía paralela y el muro, es la aceptamos, lo aceptamos como un gesto de generosidad de los barrios, del entorno de las vías, para toda la ciudad, pero no vamos a permitir ni tercer hilo, ni electrificación. Y, y eso es... Joaquín. Esa es la... la, la no sé, el acuerdo que tenemos que asumir porque la vía provisional para los trenes actuales es mm, inevitable. Joaquín, estos días María, hija de, de Sonia, cumple seis años. Cuando ella tenga ocho años, ¿se va a estrellar contra el Muro? María. María, felicidades María Pues cuando tenga ocho años vamos a vamos a procurar que se mantengan los pasos a niveles, que esa pasarela no sirva para nada, mejor que se la hayan llevado porque si no será un monumento al absurdo pero las vías esa vía en superficie no tiene por qué tener una infraestructura distinta que permita el paso de un lado a otro que la que tenemos ahora mismo. El paso a nivel tiene que mantenerse porque no es una vía nueva, es la misma vía actual con su toda su infraestructura que le hemos empujado unos metros para poder hacer el soterramiento. Entonces esperemos, esperemos que eh, María pueda pasar y su madre la lleve con el coche de bebé ...a través del paso a nivel... ...que debe estar abierto... ...yo creo y espero que sea así... Muy bien. bueno ...esperemos ¿no? lo esperamos... Esperemos. Sí. Pero, pero, pero. ...pero quería decir... Eh, ...no quiero ocupar mucho tiempo... ...pero quería decir... ...dos cositas... ...que son... ...tenemos en mente... ...una movilización... ...el otro día en... en ...una de vosotras... ...no sé si está por aquí esta noche lo planteaba que tenemos que hacer una movilización antes de que llegue el verano para eh, si pudiera ser de la dimensión de aquella del 30 de septiembre es, es, un, es el último mes hábil que tenemos antes de las vacaciones aunque aquí este verano vamos a seguir manteniendo las movilizaciones sin lugar a dudas lo que pasa que bueno pues el verano es, es un periodo vacacional, eh, iremos y vendremos, pero la movilización, las movilizaciones, la presencia en las vías, no pensamos abandonarla, porque será necesario mantenerla, porque estará la obra, eh, quiera Dios que esté ya, la obra del soterramiento en toda su plenitud, porque los trenes que pasan ahora por donde se ha de soterrar, ya pasen por la otra vía, pero que no pase la alta velocidad. Eh, el día 30, el día 21 de este mes, en la Asamblea Regional va a haber un pleno de infraestructuras. Eh, tenemos que estar dispuestos, y yo os pido que estéis ya preparados, porque un Sí, bueno, ya, ya lo tenemos. Es que con los técnicos que tenemos los problemas se resuelven. Este Cecilio es impagable. Y Dani, el ayudante. Tenemos televisión en las vías, emisora en las vías y todo de unas manos eficaces y diestras que son las de Cecilio CEAM Bien por Cecilio. Un aplauso. Bien. Y ya no quiero alargarme más, que cojo yo la alcachofa y me disparo. El, el día 21 tenemos que estar en la Asamblea Regional, los que podamos subir a, a la platea de, de donde se hacen los plenos y los que no fuera con las pascartas, porque... Con el documento último que tenemos, con ese certificado de un ecotoxicólogo, el de mayor prestigio de España, del Instituto Valenciano, de eh, un, una institución que es la que más experta en, este, en esta materia, llegó a decir que la vía en superficie añade un plus negativo a la salud de los vecinos de nuestros barrios. Y por la salud de los vecinos de nuestros barrios, eso no puede seguir. Os anticipo que la Asociación por Defensa de la Sanidad Pública va a denunciar también basándose en ese en ese, en ese documento y vamos a ser uno más también luchando porque el AVE no llegue en superficie. Y el, el día 21 tenemos que estar presentes para que nadie... ...de la oposición... ...ningún grupo de la oposición... Ni ningún diputado... ...siga apoyando al Partido Popular... ...para que el AVE de una vez... ...llegue cuando esté soterrado... ...y si tienen mucha prisa... ...que lo dejen en venir... ...como dice el carnicero... ...y luego... ...mañana hay una llamada... ...mañana día 12 también en la Asamblea Regional... ...en Cartagena... ...los yayoflautas en defensa de las pensiones... ...a las 12... Eh, tienen una cita en Cartagena también delante de la Asamblea Regional y por si fuera poco eh, el Partido Popular se ha inventado una no sé, cómo decir, no sé cómo decirlo pero es una parafernalia vacía un acto que llaman el ADN del barrio del Carmen y resulta que ahora se sacan de la manga unas actuaciones en lugares públicos en los que eh, se dedican a preguntar a vecinos cuáles son las necesidades del barrio y así se la dan de abiertos, de que dan participación al pueblo y todas esas cosas que luego ellos no las convierten en nada y se convierten en un brindis al sol. Pues el próximo brindis al sol es el jueves 14 ...en el Jardín de Florida Blanca... ...a las siete y media... ...y van a preguntar... ...una especie de asamblea abierta... ...a las que invitarán... ...a las que ellos quieren... ...para hablar del soterramiento... ...a nosotros no nos han dicho nada... ...pero yo invito... ...que antes de venirnos a las vías... ...el jueves pasemos por el, por el Jardín de Florida Blanca... ...a las siete y media... ...un rato antes de venirnos aquí... ...y participemos... ...diciendo... Diciendo lo que nosotros sabemos del soterramiento, que el, el soterramiento no puede no puede ser después que el AVE, que el AVE no puede venir antes del soterramiento y que el soterramiento es la necesidad número uno y prioritaria a cualquier otra, otra actividad u otro... Eh, Cualquier otra gestión que tenga que hacerse relativa al ferrocarril. El soterramiento se acordó en 2006 y ya no tiene más espera. Y cuando esté soterrado, que traigan el ave como quieran, pero primero es el soterramiento. El ave tiene espera y si lo quieren traer ya, lo podemos tener en la región la semana que viene. Beniel está dispuesto. Y ya os dejo perdonarme que me he alargado Porque mucho aplausos, más. Que Gracias, Joaquín. Bueno, no oigas que ahora viene. Ahora viene Ful. No disparen al acordeonista. Buenas noches, ¿se oye? Vale? ¿Se oye? Bueno, sabéis que esta sección full va a, nos va a decir todas las noticias de la semana. ¿Ahora? Este hombre, una en el... ¿Se oye, no? Bueno, pues buenas noches. La sección No disparen a la Que siempre digo lo mismo cuando estoy delante de un micrófono. Hola. ¿Qué necesidad tengo yo de esto? ¿Qué necesidad, no? La, no disparen a la ya sabéis, porque yo os voy a leer lo que ha pasado en la semana y os van a gustar las noticias, aún así. Otras no, pero ya sabéis, no disparéis... al que menos culpa tiene, que soy yo, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a empezar con el santo del día. Hoy es 11, ¿no? Sí, señor. 11 de junio, santas a Alicia y Bernabé. San Bernabé que haciendo un poco de geografía, vida de santos... Eh, parece ser... ...que le tocó los cataplines a los judíos... ...salió por pata ...por... Eh, no sé dónde... Por, ...por salamina, salió por pata ...y casi lo apedrían... ...bueno, lo apedrearon y lo mataron... ...San Bernabé... ...Moraleja, cuidado con la gente que no conoce... ...y las cosas que dice... ...Bernabé que viene de... Eh, significa... ...hombre esforzado... ...hombre esforzado... Eh, puede ser que es forzado que tiene que tiene mucho esfuerzo o que es forzado a irse eso tenía que aclararlo la Biblia como tantas cosas se deja ahí eh, qué más cosas efeméride efeméride hoy eh, hemos dicho hoy oh, nueve no oh, once oh, once de junio qué pasó hoy hace 200 años en 1818 Nadal conseguía su primer Roland Garros Y ya eh, en, 1700, en 1979 eh, murió John Wayne, murió John Wayne el hombre tranquilo. Pero yo creo que no murió realmente, lo que pasa es que se reencarnó, acordáis de John Wayne ese sombrero, yo creo que se reencarnó en Joaquín Contreras. Creo, no estoy seguro, pero yo creo que sí. ¿Por qué pienso que sí? Veía, ¿Os acordáis de John Wayne? Que, que iba el hombre cosido a balas por el ejército y no daba que hacer, no abría la boca. Y cuando lo metía en latina allí con la esponja, se, se quejaba ya ahí. ahí se quejaba. Joaquín Contreras, igual, está con Juan Bravo delante, no se asusta. Y luego le falla el micrófono y ya se le viene el mundo encima. Bueno, contemos noticias. ¿Qué noticia importante que pasó esta semana aterrizó en la Moncloa? Pedro Duque pues aterrizó a, a decir verdad ya estaba en la órbita del Sol, ya estaba en la órbita y va a un ministerio de ciencia que tampoco está para tirar cohetes este, este Pedro Duque que eh, por quitarle gravedad al asunto eh, este Pedro Duque eh, eh, desde luego es el, el ministro que más altura tiene que más altura tiene a un nivel estratosférico respecto a los demás eh, para que os hagáis una idea en el, lo, en el gobierno de España esta persona ha llegado donde no pudo llegar Carrero Blanco esa era la noticia de Pedro Duque y ahora seguimos con la otra con otra noticia esto es un lío ¿eh? Esto, eh cinco días en la cárcel no, no, no, no, no. Saca a del baño que está por ahí eh, eh. bueno la siguiente noticia es la Croen la Croix. qué pasa en la Croen que el presidente reelegido eh, José María Albarracín, eh, dice que no que el ave venga así que luego ya Dios proverá y que el que venga detrás que arre y tal porque esto se hace por interés público Claro, el interés público no es que te partan un barrio y te lo dejen ahí el barrio muerto. El interés público parece ser que es que si tiene que llevar Coca-Cola, que no se pudran por el camino, es el interés público de esta, esta persona que nos viene a dar lecciones de moral, la persona que apoyó a Pedro Antonio Sánchez, que ya nadie se acuerda de esta persona. Procesado, condenado por el caso Pasarela. Por el caso Pasarela. Aquí pone una Pasarela y ya tiene el problema. No sé si esto va esto va El ejemplo va a cundir y, y ya no ponen más pasarela. Acordaros que no ponen más nombre a pasarela o nada. En fin, esta persona ve... Eh, la, hay gente que, que vemos la luz al final del túnel con este cambio y esto ve el dinero al principio del túnel. ¿Y qué pasa también esta semana? Que Bernabé se vuelve a ir. Bernabé se vuelve a ir porque parece que nunca se va. Este tarda más en irse que Miguel Río. Eh, eh, ya sabéis que eh, hizo un acto, un acto don, con la policía, se despedía de la policía y le, le, le, le daba las gracias por, su, por ser ejemplares. Digo yo, ¿ejemplares de qué? ¿Ejemplares? De, debe ser de ejemplares de multas, porque ejemplares de multas sí que ha mandado. Entonces, por eso lo de ejemplares y luego le han pillado, le han pillado eh, ¿qué le han pillado? Un, un, un, la captura de WhatsApp que ponía que... De, refiriéndose a Conesa, que eh, Conesa estaba en el sitio, el mejor sitio para ser presidente de la comunidad, eh, que pillo, como se la tenía guardada, quería ser también presidente de la comunidad. Y, pero dice que a Conesa lo va a reventar, lo va a reventar el tío, lo va a reventar. Este hombre que ya reventaba la, la, la chaqueta, reventaba, reventaba los pantalones, que era una pena tirarle un, un billete por si se agachaba. Era una pena. Este hombre.. Cuando se montaba en la balanza, decía la balanza por favor, de uno en uno. <risa> le salía error, le salía ya, pues se montaba, le salía error. Tendrás que juntar dos balanzas para hacer la suma. Bueno, pues eh, se, nos cabeza, se nos va una gran cabeza, se nos va una gran cabeza, se nos va una gran cabeza y viene Diego con esa que Diego con ese, es verdad, eh. Llego con esa, viene pero nunca llega. Y claro, si lo van a reventar, <risa> ¿cómo para llegar, ¿sabes? ¿Cómo para llegar? Bueno, eh, este, el programa me la chafado ya Contreras, porque iba a decir que se reunió con la plataforma y ya lo ha contado. Y hay buena onda con que el AVE quede en Beniel y lo que acaba de decir, que desmonten la pasarela eh, y lo de la asamblea, que es importante. Eh, y bueno, pues eso, que, la, que sepáis que el retraso es porque tiene miedo que lo revienten. Y yo creo que no va a tomar posesión, lo digo ya de ti de, ti, de mí hacia vosotros, que ese hombre no, no toma posesión. Todavía está escondido, está escondido ahí entre dos coches. Eh, bueno, y ya voy terminando. Eh, Sabéis que eh, Cámara ha sido asuelto, ha sido asuelto, el peso de la ley, a veces es que esté asuelto. Pero, eh, bueno, eh, sabéis que estaba procesado por el caso Umbra, que era que hacían un, un nuevo estadio en beneficio de San Pedro porque el viejo se caía y ahora resulta que, que el, la, la vieja condomina eh, está más nueva que la nueva. Eh, y está jugando allí la OCAN, está jugando la OCAN, porque está jugando la OCAN en exclusividad porque esos es terrenos del pueblo, por eso están ellos en exclusividad y no dejan a nadie. Eh, ...pero eso no es lo que yo quería decir de Cámara... ...lo que quería, lo que quería decir Cámara... ...que no ha dicho o no ha querido decir... ...o era otro caso, otra pieza separada... ...o no era nada... ...es que la familia Cámara estuvo un año o dos... ...sin sacar dinero del cajero... ...sin sacar... ...¿para qué? ...porque es que gastamos mucho... ¿eh? ...un ejemplo... ...pero la gente se asombra y dice... ...bueno, no, no, va a gastar dos años... ...va a estar sin sacar del cajero... ...está bien que tenga un chicle ahí... y ...no pueda meter la tarjeta, que haya cola que venga Juan y se lleve el dinero antes que tú, y tenga la mala suerte, pero eh, yo creo que es normal. Hay gente que se apaña con lo que le dan en el aguilando, el hombre allí cantaba en la Pascua, lo que le daban cantando vivía unos meses, luego si le invitaban a alguna boda, pues ya sabéis, lo que hacéis todo, sobra más esa empanadilla para el bolso, ¿no? Eso lo hacéis todo y él también, como alcalde y representante vuestro, también lo hace, la empanadilla de bolso. Y, eh, y comer en casa de tu madre y si sobra algo para el tape todas esas cosas que sabemos por eso no, no sacó dinero y yo no lo veo sospechoso y ese se fue en su día y el que se va ahora es nuestro amigo Serna que nos ha dejado sin letras para la música ahora que vamos a cantar ahora que vamos a cantar vamos a tener, vamos no sé, Ávalo Ávalo pega si Ábalo, eso no, no suena, sí, music. una esdrújula no, no queda bien nunca. Bueno, eh, lo que pasa es que este hombre se nos va, se nos va, se queda sin trabajo porque no era ni funcionario, ni tenía nada donde agarrarse y ya pues yo pensaba que este hombre se iba a, a poner en el telepizza a repartir los domingos eh, o a pedir trabajo en los albañiles o en venidor tocando el acordeón, Juan, que nos va a quitar el puesto, pero no, se va porque tiene la, la compatibilidad y va, puede estar dos años sin hacer nada ganando 58.000 euros. Que no está mal, ¿eh? Para no hacer nada. Pues, entre, entre los 58.000 de no hacer nada y lo que te caiga, pues va viviendo. Eh, y le entrega la, cadera, le entrega la cartera a Ávalo, a Ávalo. Fue avalado. Fue avalado. El chiste fácil lo tenía que gastar. Y se nos va, en esa, le entregaron la cartera, que yo no sé que lleva esa cartera tan grande, porque esa cartera, decidme a mí, con los donuts que le metes, y le mete un estuche, ¿y qué le meten más ahí? ¿eh? O sea ahí no le pueden meter más nada. Y lo, le mete unos donuts, o por lo menos le puedes meter una unas tostadas, porque claro, que es grande y te coge, ahí un sifón, también te coge en esa cartera. Y las tostadas, ya me voy, ahora sí que me voy, ceci no sufras, que me voy, ceci, eh, las tostadas... El pantumaca, que sepáis una cosa, lo decía el otro día la prensa, es invento de los murcianos. Es decir, ¿Invento? Los catalanes creían que era invento suyo, pero el pantumaca es el, el, el invento de los murcianos cuando iban, cuando fueron al metro de Barcelona a excavar el metro, que parece ser que los murcianos donde van excavan. Eso va con nosotros. Yo creo que el traje regional debería de ser una pala en vez de una. Una pala y algo, porque es que... Soterra los murcianos donde van, menos en Murcia, porque nadie nadie es profeta en soterra. Así que me voy, así lo dejamos y por favor, si os ha gustado, como si no, no disparen al acordeonista. Muchas gracias. Muchas gracias, la... Pul, muchas gracias. Bueno, aquí termina el programa de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Buena semana. Yeah, Yo escucho radio vía. Yo escucho radio vía. Yeah. Yo escucho radio vía. Yo escucho radio vía. Yo escucho radio vía. Yo escucho radio vía. Yo yeah. escucho radio vía. Yo escucho radio vía. mm mm mm mm No sé si, si os lo ha enseñado antes Dani, pero ya hace ya unos días, misteriosamente. No se sé sabe por qué, pero ya no tenemos policías por aquí. Sí que están. Están allí los furgones al fondo. Se pueden ver. A ver si puedo hacer zoom. Ahí tenemos los furgones, pero ya no están aquí en el paso a nivel cortando el tráfico. Ya ponen un, a un cono y una tira como como es más normal, pero bueno. ya va quedando menos gente, para que ha ya el programa de radio y Cecilio está como siempre pues, ocupado porque tarda tarda un rato en montar el chiringuito y otro rato en quitarlo entre, entre el periscope y, y la radio de, de las vías no, no, no da abasto pero bueno tiene gente que le ayuda, como veis. No sé si, si Cecilio ha enseñado, aunque, bueno, para que podáis ver el equipo que, que usa para, para el, todo el tema de la, de la radio, aunque Dani seguro que sabe, os puede enseñar más, pero bueno, los micros, los cables, ¿sí? cosa. ¿Qué tal esto? Mi bueno. madre bueno, bueno, Vamos. A ver, Antonio. Bueno, no queda, toma, toma. Antonio, venga full. Te lo dejo aquí. Venga, vale, Ahora iré recogiendo. Bueno, vamos a hablarle aquí. Bonanit. Bien, pues aquí un vecino que me lleva a casa, mi hermanico está de vacaciones, saludos, gente, bueno. Aquí estamos haciendo lo que se puede, como se puede, con los medios que tenemos, ya sabes, los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. Este es el tercer programa de este podcast en directo de Radio Vías, la radio de la gente para la gente en directo desde las vías y... ...poco a poco pues va tomando forma... ...poco a poco va tomando... ...va tomando su forma... ...vamos a ver si con el paso también de... de los programas... ...la gente va participando más... ...hay un número de teléfono... ...para que nos podáis enviar mensajes de audio... ...entonces... ...tú si estás viendo esto fuera... ...por ejemplo mí que está en... ...en Osona... Eh, ...Nuria que está en Madrid... ...hoy ha venido Gustavo... ...desde... ...creo que ha dicho Ponferrada... ...desde Galicia... Está aquí, va a pasar unos días. Bueno, pues Marta, Juanjo, Fina, eh, Liante, que están en Barcelona. Bueno, muchísimas personas, ¿no? Entonces, podéis enviar un mensaje de audio a WhatsApp o a Telegram. El número de teléfono es el 644. Ahora, espérate que lo diga bien. 644-060-570. Sí, 644-060. 570 644 seis cuatro lo pondremos en el Twitter en el, en el Twitter de Radio Vías está ya cuando entras en el, en el perfil de Facebook ahí aparece pero bueno luego estará como una, una publicación individual para que se pueda para que se pueda compartir se pueda difundir entonces a la gente de aquí pues que nos comunique aquello que, que quiera ya sea saludar a, a alguien sea un mensaje para un, para un político de aquí, eh, o sea una, un, una sugerencia, una reclamación o su opinión sobre lo que están haciendo aquí en Murcia o cómo se está viendo afectado, lo, lo, lo que se quiera. Tú que estás fuera, pues puedes enviar un mensaje de apoyo, tu opinión sobre esto y aquí lo vamos a poner, ¿no? Porque esto, al final, todos somos una, todos somos una, todas las luchas son una. ...hoy no lo he mencionado... ...eh... Per... ...mensajes de denuncia... ...mensajes de denuncia, pregunta ahí... ...sí, sí, cualquier cosa... ...mira, aquí el pacto es el siguiente... ...porque... ...bueno, primero... ...si envías un mensaje de audio... ...acompáñalo de un mensaje de texto... ...para contextualizar... ...puedes decir, pues... No sé, ...yo diría, soy Cecilio, estoy en Murcia... ...y el, el mensaje de audio es sobre este tema... Entonces luego a continuación envías un mensaje de audio. Y así es fácil, no tienes que estar esperando a escuchar todo el audio para, para saber lo que es, ¿no? Y más fácil gestionarlo y que pues, se puedan poner más audios. Y los audios, lo que tú quieras. Ya digo, si incluso si quieres saludar si quieres saludar a alguien. Esto es la radio de la gente para la gente. Pero por supuesto, de denuncias, está claro que sí. Venga, Juanbi. Se nos va Juan Juanvi con el altavoz, el maestro Viaquingo, queda parte de la maleta. Sí, ya están abiertos, abriendo el tráfico rodado. Andrés también, se verá, Mira, se para la policía, para a advertirle a Andrés. Muéstralo ahí. Que, pues que le he pillado a Andrés de espaldas. ¿no? Andrés, uno de los luchadores aquí en las vías, ¿eh? y le dice que se suba a la acera Carmen le está diciendo que, que se suba que, eh. bueno, Andrés, jugador de Fútbol Sala que está aquí, tú lo conoces seguramente y si no, pues muchísimos días, ¿eh? no viene más pero ya quisiera venir vez más, pero a veces también los padre le dice oye, descansa, que son muchos días muy grande Andrés, estuvo en la, en la Marcha de, de la Dignidad también, en la cantarillas. Venga, fin de hasta mañana. esta mañana, Carmen. ¿Has dicho algo? Sí. Claro, estaba yo hablando no me he enterado, Carmen. Sí, José Andrés, tu hijo. Claro, en Facebook. Me lo dijo aquí una vecina. Y dice, mira, ves que está el hijo de Carmen en Facebook. Digo, ay, digo, pero es que no me, no me lo va a coger otra vez. Y entonces dice, eh, oímos a la Ilu, como dijo, mira, no sé qué, que está José Andrés, y lo oímos y dice, mamá, ve, ve, dice que está, otra vez ya, pues, en la Azoía, en la azoía, ¿sí? azoía, Azoía, sí señor, ¿sabes dónde para? Ni pijo, yeah. ¿sabes por las costas de Cebadero, por Blanjores y eso? Tampoco, tampoco me has pasado nunca por ahí, la por ahí, nada, pasa a Mazarrón y a la izquierda, como si fuese para Cartagena, el día que me quedé, el, el día, que nos, el día que nos invite a la Zoía a aprender el camino. Cuando tú quieres, cuando tú quieres, un día que tú quieres, pues, vamos, cuando tú quieres, eso está hecho. Pero luego que viene la vía, ¿no? Claro, claro. Está un poquillo retirado, ¿eh? Está un poquillo retirado. Sí, sí, está poco Pero lejos. Eh. Estamos al, lo, al principio de Cartagena. Cuando vienes para acá, a lo último. Y cuando vamos para allá, al principio, termina Mazarón y está Isla Plana y eso. ¿Has yo tampoco la Isla Plana? Sí, eso sí. Entonces, pues estamos pegados. Entonces. Oye, espérate. Eh, Carmen, dime un momento, ¿cuál te gusta más? ¿El dibujo? Sí. Cambian cambian las letras, ¿cuál te gusta más? Para mí me gusta más este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las letras más grandes y las veo mejor. Pero parece que están más finas este, ¿eh? Bueno, venga. Ok. No, porque estamos eligiendo el logotipo para la radiovía y hay empate. Hay empate. ¿Hay empate? Eh, hemos puesto seis, hemos puesto seis, y estos dos son los lo que, lo que están empatando. Pues sí, pues este, este tiene la letras muy finitas. Este se ve un poquito más porque son más grandes, pero este me está muy bonito. Casi. Venga. molve, molve, Carmen. Venga. Venga, hasta mañana. Deo. Hasta mañana, Carmen. Pues... Eh, estaba comentando lo del de teléfono, que puedes enviar el mensaje de denuncia y estaba comentando que va a haber un espacio va a haber un espacio la próxima semana a partir de la próxima semana para denuncias y además eh, mostrar otras luchas sociales en España o incluso en otra parte del mundo por ejemplo, esta semana tomé conciencia porque me advirtieron de manera repetida en Twitter que están construyendo la academia de hasta un lugar pues, para aprender una ciudad deportiva para el Málaga, vamos, campo de fútbol ¿eh? para el Málaga Club de Fútbol y lo están construyendo en el parte de la construcción es en el paraje natural del Airrajanal espero que se pronuncie así hay rajanal. Hay también allí una Víctor, eh, un hombre que ha estado acampado durante mucho tiempo, también ha estado denunciando represión policial. La gente allí está denunciando que. está denunciando que esta semana las obras también se están acelerando. Y se puede ver. He creado un hilo en Twitter y de hecho lo he dejado fijo. ¿eh? Pese a que solo suelo poner fijo. ...la última retransmisión de aquí de Murcia... ...pues para que quien no lo haya visto... pues ...que si entra al perfil lo vea... ...pero este tema también es muy urgente... ...es muy urgente... ...también hay más luchas... Eh, ...en Salamanca por ejemplo... ...el 9 de junio... ...mientras aquí estábamos con la Marcha de la Dignidad... ...ahí estaban manifestando en contra de la mina de uranio... ...en Galicia también sé que hay una... ...una lucha social contra otra mina... ...en Cáceres... ...bueno hay muchas luchas sociales ¿no?... ...la Marea Amarilla en Granada... ...entonces... ...si tú perteneces a una de esas luchas... ...quieres enviar un mensaje de audio... ...pues explícanos a nosotros... ...a la gente que no sabemos absolutamente nada... ...de otras luchas... ...porque pues, en la televisión, en los medios tradicionales... ...dicen entre poco y nada... ...y aquí dejaremos un espacio, un tiempo... ...para conocerlas... ...les haremos un seguimiento... ...y así también ver cómo van evolucionando... ...porque cuando uno no lucha... ...cree que nadie lucha... Y cuando uno lucha, cree que, que en todas partes se, se, se, está, se está luchando, ¿no? Y no es ni tanto, ni tampoco, ¿no? Entonces, es importante conocerlo. Y bueno, posteriormente también habrá una aplicación para Android, va a ser la primera, luego para, para iPhone y iPad, pero la primera será para Android y para para Vías Y estamos pendientes de dos logotipos, ¿eh? Los finalistas son estos dos. Este que es el número uno. De la encuesta que estábamos haciendo en un formulario. Sí. Estos son los dos. ¿eh? De esta radio que ha surgido aquí en las vías, en Murcia, ya habiendo pasado ocho meses de protestas. ¿eh? Mira que ha habido tiempo para hacerlo, pero ha sido ahora. Queda mucho tiempo. Nunca es tarde si empiezas ahora. Decía, creo que es Cher, la cantante. Pues nos vamos a despedir. Mañana, mañana, sí, mañana. Por la mañana me voy con los yayoflautas a Cartagena. Nos vamos. Con la plataforma de la región de Murcia en defensa de las, del sistema de pensiones públicas. Que es miembro del... de la... ...plataforma estatal, del mismo nombre... ...reúne... ...a un numeroso colectivo... ...tenía también... ...un audio preparado para... ...ponerlo en el programa de... de ...Radio Vías... ...en este caso el, el audio era de Andrés Mora... ...que pertenece a esta plataforma... ...a los de flautas... ...y que precisamente comentaba eso... ...comentaba la cantidad de, co de colectivos que participaban ...y que mañana en la puerta de la Asamblea... ...de Murcia... ...allí se hace el debate sobre el estado de la región y fuera, en la calle, se va a mostrar cuál es el verdadero estado de la región. Es lo que quiere hacer la gente que mañana se va a concentrar en la asamblea. Y donde va la gente, si, si es posible, pues ahí estamos para darle visibilidad. Entonces, si puedes ir, creo que todavía... Quiero recordar, por lo que me dijo Andrés, que mañana en el auditorio, lo que no sé precisar la hora, probablemente a las 9, nueve y media de la mañana, en el auditorio salen autobuses, creo que tiene un precio módico de cinco euros o así para ida y vuelta, a las 10 menos cuarto en La Glorieta, más o menos, ¿eh? Pero mmm, si no podéis verlo, también podrás verlo... ...posteriormente en Periscope y como sabes cuando pasa el tiempo... ...o simultáneamente en Facebook y en Youtube... ...y si no, posteriormente se sube completamente para que veas... ...que Murcia se mueve... ...y el sábado también hubo mm, unas acciones... ...unas actividades de Greenpeace aquí en Murcia... ...es decir, es imposible, es imposible cubrir todo... ...o sea, la gente se mueve muchísimo más... ...de lo que tú y yo podamos imaginar... ...pero muchísimo, muchísimo más... ...no sé cómo, cómo lo hacen, cómo lo hacemos... Esta mañana Pero se hace Y más noticias Mañana a las 9 Va a actuar aquí Gabri Guilla con su grupo Al Relente Mañana, no es jueves Es martes, pero va a haber actuación aquí en las Vías Mañana martes a las 9 Música Gabri Guilla Búscalo también en En Youtube Ahora pondré un enlace En Twitter y en Facebook búscalo y te puedes suscribir a su canal Gabri Guilla y me despido mañana mañana más por la mañana, por la noche mientras respiremos gracias a Antonio que está hoy haciendo aquí de camarógrafo ¿eh? grande Antonio Antonio ingeniero o sea, el que pueda hablar con con precisión de, de, de lo que está sucediendo aquí, Antonio ¿eh? cuando queráis precisión me decís suelta el micro, dáselo a Antonio si está por aquí os da un paseo por las vías y dice las cosas bien claras cierta y clara Antonio pues nos vamos a despedir con los logotipos vamos a ver cuál nos quedamos ...también volveré a publicar el... ...el tweet ...y en Facebook el formulario... ...para que podáis decidir... ...pero ya está prácticamente... ...está el empate ya casi deshecho, ¿eh? ...y bueno... ...y Antonio despide la conexión... ...saludos a... ...no sé ahora mismo quién estáis conectados ahí... ...a ver si Antonio nos lo comenta... ...¿quién está conectado en este momento, Antonio? ...Marcos, Sergio... ...José Luis... Ah, José Antonio también, José Antonio, y bueno, seguramente, pues bueno, anteriormente se nos habrán conectado, pues, tantísimas personas que ya son habituales, ¿eh? Y luego los de Facebook, los de Facebook en este momento no, no, no os estoy viendo, cuando mmm, pasen unos días, <ríe> que estoy profundamente agotado, aunque a veces no pueda no parecerlo, aunque sé que sí lo parece, sí que podré leer los comentarios, podemos leer los comentarios aquí... En, en directo de Facebook, de YouTube y de Periscope simultáneamente también es cierto que la gente en Facebook antes lo estaba hablando con Nieves, saludos Nieves están en las vías y luego se nos conectan a, a Facebook para acabar de verlo ¿eh? pasa más con el Facebook a veces que con el Periscope, pero bueno, pasa mucho con Periscope pues con estos dos logos nos despedimos hasta mañana Espera. Vente venga. venga, desconecto yo Venga, venga, desconecto yo Y así vemos a Antonio Ahí lo tenemos, Antonio, grande Antonio Mira, te están enviando un montón de corazones, Antonio Ahí lo tenemos ¿Cuál os gusta más? Fiz de más, eh Saludos, Sergio. Pero.